Bueno, las barreras muertas son prácticas agrícolas que se hacen en los diferentes eh, campos eh, o áreas productivas. Eh, tienen una gran importancia dentro de lo que es este, la agricultura sostenible. Recordemos que una agricultura sostenible no solamente se destaca únicamente por la producción, sino que las diferentes prácticas que se deben de realizar. En este sentido, cuando hablamos de barreras muertas, hablamos de aquello eh, prácticas que se realizan con, con el objetivo de retener lo que son este, la humedad del suelo, re, re, este, retener suelo, que se provocan a través de las escorrentías, las lluvias, las fuertes lluvias. Recordemos que estamos en un país altamente vulnerable, con de ahí bastantes eventos naturales como son los huracanes. También tenemos eh, lo que son este, los vientos, los fuertes vientos arrastran eh, todos los materiales, las partículas del suelo y fundamentalmente eh, cuando hablamos de los suelos, verdad, porque es lo que nosotros necesitamos proteger con las barreras muertas, eh, hablamos de un eh, organismo vivo, el suelo. Ahí le llamamos un organismo vivo porque ahí hay microorganismos, hay este, también macroorganismos. También tenemos todo lo que son la materia prima, lo que es lo fundamental, lo que son las nutriciones. Eh, y fundamentalmente que es un, una, un área donde se realizan diferentes actividades, quizás... Muchas familias pueden preguntar por qué debemos hacer estas barreras muertas o dónde debemos aplicarlas. Más bien debemos de decir estas barreras de, debemos aplicarlas constantemente para todo tipo de cultivo. Eh, con las barreras muertas también podemos utilizar lo que son lo, las formas asociadas. Aquí podemos incluir las barreras vivas, que son las mismas características, pero que la diferencia, eh, lo diferencia únicamente entre las barreras vivas y las barreras muertas es que. Las vivas son con material vegetativo, eh, con plantas, eh, por ejemplo, el vetiver, madero negro. Eh, ahí tenemos también lo que son este, los bambú eh, y algunas plantas que son de forma comestible. En cambio, las barreras muertas podemos trabajarlas con piedra. Hemos visto muchos bordillos construidos en las áreas productivas, en las zonas de recarga hídrica. Por ejemplo, en esta ocasión pues estamos en un área de recarga hídrica donde hay bastante efecto por la escorrentía. Entonces, cuando nosotros retenemos estos espacios eh, donde hay bastante recarga hídrica, también retenemos lo que es eh, la materia prima, lo que es lo fundamental para los cultivos. Entonces, es importante hacer una serie de actividades dentro de lo que son la aplicación de todas estas prácticas, porque para esto es necesario también conocer eh, ...lo que son otros tipos de, de actividades que van ligadas a, a esta tecnología... ...por ejemplo, lo que son las pendientes, de los suelos... ...los suelos, tenemos suelos altamente productivos en Nicaragua... ...tienen muchas este, bondades productivas... ...pero es importante conocer la pendiente... ...para construir este tipo de barreras... Eh, ...es importante también este, trabajarlas con barreras vivas... Eh, ...con curvas a nivel... Eh, ...las curvas a nivel nos van a permitir... Eh, crear más esa ese, característica o el diseño de, de esta barrera.